Buen día, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del ciclo Diálogo Última Hora 50 años. Eh, una cita semanal desde el Facebook de Última Hora y que forma parte de las propuestas para nuestros seguidores ¿verdad? De, de Paraguay y de todo el mundo, por supuesto, en el marco de las celebraciones por las cinco décadas de historia que este año cumple Última Hora, justamente. Eh, siempre, por supuesto, con el lema Lee la Verdad. Eh, estamos transmitiendo en vivo desde desde los estudios centrales de última hora, digital, ubicado en el microcentro de Asunción. Así que un saludo para todos nuestros seguidores del de Facebook. Hoy estamos en compañía del profesor o doctor eh, Victorio Auxilia Dávalos. Yo no, no me voy a poner a leer su currículum, la verdad sí. Les sugiero que, que lo busquen en Google o en, en, otra, en otros buscadores. Eh, con ese mismo nombre poniendo solamente con ASIC, eh, verán... El enorme currículum, porque si ponemos, nos ponemos a leer su currículum, bueno, nos va a tomar probablemente todo el programa. Así que, profesor, buen día. Buen día, Adrián. Buenos días a todos los seguidores de Última Hora Facebook. Es un gusto estar aquí con ustedes conversando sobre temas estratégicos. 50 años después de la fundación de Última Hora y también del Tratado de Teipú. Coincidentemente, profesor, coincidentemente. Si sí, vamos a hablar de Deitaipú, eh, esta semana que, que se canceló la deuda oficialmente, ¿verdad? vamos, vamos a hablar de esa deuda y de, y de cómo nos afecta su cancelación o cómo no. Eh, bueno, esa cancelación de la deuda, profesor, por la construcción de la represa, ¿es un hecho histórico? ¿Podemos calificarlo de histórico? Totalmente. Eh, es un hecho histórico. Y muy importante para nuestro país puesto que tenemos dos centrales hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yaceretá. En el caso de Yaceretá no sabemos realmente cuánto es la deuda real y tampoco sabemos qué tarifa tiene exactamente. ¿no? Aplicamos una tarifa allí definida después de una nefasta negociación de inicio de la década 1990 y que la Andes paga del 1 de 23 dólares el megavatio hora, pero siempre a cuenta de una facturación que la población desconoce. ANDE sí, pero la población desconoce, ¿eh? que es mucho más de lo que paga la ANDE. ¿no? Y por otro lado, tenemos una central hidroeléctrica binacional, en este caso Itaipú, que está totalmente pagada, es decir, no tiene deuda. Y eso es un hecho histórico porque hoy en este momento tiene un patrimonio gigantesco ahí en el río Paraná ¿no? a la altura de Hernandarias ¿no? un patrimonio gigantesco del punto de vista diríamos así patrimonial cierto pero como activo pero también como producción de energía limpia para el país y eso es realmente algo estratégico es un hecho histórico sin ninguna duda ¿Y qué implicancias puede tener para para nosotros profesor bueno, eh, en primer lugar, el hecho de que hayamos pagado ¿verdad? una deuda eh, de, una, de una central que para construirse tuvo que capturar o obtener recursos externos, ¿verdad? porque el, el capital que aportaron la ANDE y la Retrobras en ese momento, 100 millones de dólares, era una ínfima parte de los costos directos. ¿no? Y el hecho de que hayamos pagado la deuda, y una deuda que esto podemos discutir ¿no? este, su, su origen eh, yo creo que el hecho de tener ese patrimonio importante es de, de por sí este, una implicancia positiva, tenemos un activo un patrimonio ¿no? un, una generadora de energía limpia que está allí y que pertenece el 50% en igualdad de condiciones a Paraguay, es decir al Estado paraguayo, al pueblo paraguayo, no a los gobiernos, al pueblo paraguayo. Eso es muy importante que tengamos nosotros en cuenta, porque en todo momento habla de los estados parte, de las altas partes contratantes, es decir, se refiere al Estado paraguayo, y la población paraguaya hace parte del Estado paraguayo, no solamente el gobierno. ¿no? Entonces tenemos una central cuyos costos a futuro son costos muy bajos, muy, muy bajos, costos operativos muy bajos. Y eso representa una gran oportunidad para un país que está en crecimiento, está en una transformación productiva, en una transformación eh, económica, con un bono energético, sí, con, con una disponibilidad de energía limpia, pero también con un bono demográfico, en el sentido que tenemos gente joven que está ingresando al, al campo laboral, mm. ¿verdad? Y por lo tanto hay que encontrarles fuentes de trabajo. Y no hay desarrollo industrial, no hay desarrollo industrial sin energía. Y el hecho de hecho que tengamos energía abundante y además limpia, lo cual es un sello verde para, para el país, y que tengamos gente joven, energía joven desde el punto de vista humano, ¿no? para trabajar tenemos todos los elementos para que tengamos un desarrollo socioeconómico disruptivo, toda vez Toda vez que tengamos políticas públicas acordes con, con, eh, con, los, con los tiempos y con ese desarrollo y principalmente gente honesta, íntegra, administrando los recursos públicos. Yo creo que eso es, es, es fundamental. Con esa imagen de tener gente honesta, íntegra, administrando los recursos públicos y también en todos los otros poderes del Estado, podríamos dar seguridad para que vengan inversionistas extranjeros, porque el capital no está en Paraguay. El gran capital, es decir, el, el dinero, para que nosotros podamos ap apalancar ese desarrollo, está muy bien, tenemos fuerza de trabajo, tenemos gente joven, tenemos energía, tenemos recursos, pero hace falta capital, y el capital está fuera del país. Y para que nosotros podamos atraer ese factor de producción que complementa a la fuerza de trabajo, que complementa los recursos que tenemos, debemos tener unas condiciones favorables para que el capital venga acá y se instale. Sin eso, podemos pensar cualquier política pública, pero si no tenemos esa, esas, esas, esas condiciones favorables, muy difícilmente vamos a tener las inversiones y el capital externo para apalancar ese desarrollo socioeconómico. Tenemos entonces la, la oportunidad de transformar nuestro transporte. El transporte en la, en la actualidad consume cerca del 40% de toda la energía que se consume en el país mucho más que la energía eléctrica, la energía eléctrica 18%. ¿no? ¿Transporte público, privado, se incluye todo el transporte? Todo transporte, transporte público de pasajeros, transporte de cargas, que también es muy importante, transporte particular, individual, cerca del 40% de toda la energía. Y nos estamos transportando con base en combustibles fósiles totalmente importados y cuyos precios no dependen de una decisión nuestra, ni de nuestros recursos, sino si no, son precios internacionales muy volátiles, muy volátiles, y por lo tanto eh, tenemos una vulnerabilidad en el transporte cuando muy bien podríamos tener un transporte verde, un transporte que utilice nuestra energía eléctrica sobre la cual tenemos mayor control, es energía eléctrica nuestra, las tarifas las podemos definir, claro, en el caso de las binacionales en conjunto con nuestros con nuestros pares, es decir, con el, las otras partes, pero de hecho es mucho más estable la cuestión de precios de la energía eléctrica, que además cuando pagamos la energía eléctrica, eh, ese dinero que pagamos por, por la energía retorna al país, mientras que cuando pagamos el litro de gasolina o de diésel en una bomba, en una estación de servicio, nosotros estamos pagando prácticamente 70% o 65% o 70% algún comercializador de combustibles fósiles que está fuera del país. Esa plata va fuera del país. Mientras que cuando pagamos acá la energía eléctrica, esa plata a partir de ahora se va a quedar en, en el país. Eso es muy importante, ¿no? Es Un dinero que, que va a entrar a la ANDE, le va a entrar al Estado, ¿sí? va a entrar a, a los contratistas, es decir, a la gente que trabaja para, para Itaipú, en la margen derecha, es decir, en, en Paraguay. Entonces es un, di un dinero que se va a quedar acá. Y podríamos tener un transporte totalmente verde, es decir, con energía eléctrica y también con biocombustibles. Con biocombustibles tenemos también un, una gran oportunidad de tener combustibles producidos artificialmente con base en aceites, vegetales, en aceites animales y también en la caña de azúcar, en los cereales, se pueden producir etanol y biodiesel, que serían dos biocombustibles fundamentales que podrían, conjuntamente con la energía eléctrica aplicada a la movilidad, tener un transporte verde, lo cual podría ser un, Paraguay podría ser un icono mundial de transporte verde. ¿no? Claro, eso es un sello importante. Volviendo a la deuda, profesor, eh, de Itaipú. Terminó siendo de 63.500 millones de dólares, según lo informaron las mismas autoridades el día del pago de la última cuota. ¿Es una deuda justa, profesor? Bueno, difícil responder. Lo que uno podría decir es una deuda acordada, decir, convenida y con la cual estuvimos de acuerdo como gobiernos, por lo menos, sin olvidar que hubo muchas críticas históricas con relación a, a esa deuda. ¿no? Comenzando por su origen, los costos iniciales previstos eran de 2.8 a casi de mil millones de dólares en el proyecto en el año 74, 1974. ¿no? Claro que esos, esos costos directos ¿verdad? tuvieron modificaciones a lo largo de la historia, inclusive de la construcción de la, de la central, porque hubo modificaciones. No, no obstante, inclusive haciendo un ejercicio, ¿no? de, de, de colocar los valores efectivamente desembolsados en todos los años y que llegó a un pico en los años 1980, 81 y 82, cuando estaban terminando las obras civiles, y estaban comenzando la, los, serían los contratos con las obras electromecánicas, decir, los equipos electromecánicos. Entonces, considerando esos costos, esos desembolsos anuales, ¿no?, directos ¿no? para la construcción y llevando todo a un valor presente al año 74 y un, haciendo una estimación rápida que está en una publicación de mi tesis doctoral, ¿verdad? se puede observar que, e inclusive considerando un error de cálculo de los ingenieros a más de un 20-25%, que podríamos estar hablando en origen de sobrecostos del orden de 30 a 50% como mínimo, ¿sí? pero son costos que nosotros en este momento no podemos auditar, ni siquiera mediante la Comisión Binacional de las Contralorías de Paraguay y de Brasil, porque la nota reversal que hemos firmado hace un par de años, ¿no? esa nota reversal permite que la Contraloría de Paraguay y la Contraloría de Brasil, que se llama Tribunal de Cuentas de la Unión, solamente pueden auditar cinco años precedentes. Y esta deuda se formó principalmente en la segunda mitad de la década de 1970 y durante la, la década de 1980. Es decir, muy difícilmente podamos auditar ¿no? esos contratos que están bajo siete llaves ¿no? en algún lugar en los archivos de, de Itaipú. ¿no? Además, están todas las críticas referentes a... a beneficios que recibió Brasil al inicio, cuando no, no, no podía pagar la, la tarifa eh, que provenía del cálculo del, de la, del anexo C, así como está escrito, ¿no? y después lo que se llamó la doble indexación, cuando después del año 1997, que, que yo creo que es un icono también ese año, pues se firmaron los contratos finales ¿no? de, lo, de las tres líneas de préstamos que, que habían quedado, ¿no? que se agruparon en tres en tres segmentos, ¿no? y que tenía previsto justamente culminar en el año 2023 todos los pagos, ¿verdad? Eh, también en, ese, en esos contratos se había considerado, además de los intereses que corren sobre la deuda, una, un ajuste de la, del propio saldo, una corrección monetaria del saldo, ¿no? cosa que para nuestra, nuestro sistema bancario no existe, no, no, no existe ese tipo de cosas. ¿no? Existe en Brasil pero cuando se trata de reales, de la moneda local, no cuando se trata en dólares, ¿no? Entonces eso, también tuvimos ese problema durante 10 años que se resolvió en, en el, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos eh, y de Lula en su momento, y se dejó la doble indexación, es decir, Paraguay no paga esa doble indexación desde el año 2006-2007 aproximadamente, en época de Nicanor no paga, pero sí la pagan los brasileños si la parte de nosotros no pagamos, se le, se le transfirió a, a, a, a las concesionarias brasileñas, ¿no? En una tarifa especial que ellos tienen, hace parte de uno de los componentes de la tarifa de repase que le dicen, ¿no? En Brasil. Que es la tarifa Itaipú, más algunos encargos, entre ellos financieros y del sistema eléctrico brasileño que se le colocan a la tarifa y es lo que los brasileños pagan del otro lado, las, las concesionarias, ¿no? Ahora, esa... Esa deuda de 63.500 millones de dólares que hemos pagado, lo pagamos durante muchas décadas, ¿no? Y, y no hay que perder la perspectiva histórica, porque si no queda como un logro de este, de este último gobierno, ¿verdad? No, esto, esto lo pagamos todos. Es decir, ¿de dónde viene esa plata? Esa plata no es del gobierno paraguayo, no es de la entidad binacional que fabricó dinero con una impresora en, en la entidad, proviene del pago que hacen la Ande y el la Electrobras por la compra de potencia, el contrato de potencia, la compra de energía finalmente, ¿verdad? y por tanto es la energía que venden Electrobras y Ande a través de sus sistemas eléctricos a los usuarios. De los 63.500 millones de dólares los pagamos los paraguayos, los usuarios paraguayos del sistema eléctrico y los usuarios brasileños. 4.200 millones pagamos nosotros. 4.200 millones. Y 59.000 millones, casi mil millones, los usuarios brasileños. Es decir, la mayor parte de esa deuda, fíjese, nosotros pagamos 4.200 millones de dólares. Es lo que pagamos de la deuda aproximadamente, no haciendo un cálculo, cálculo rápido. Y en este momento, pagando 4.200 millones de dólares, tenemos un patrimonio que es paraguayo, en 50%, que es 10 veces más que ese valor como mínimo. Entonces, es una implicancia, fíjese lo, lo que significa haber pagado esa, esa central. Pagamos 4.200 millones de dólares y tenemos un patrimonio, que está allí, real, que es 10 veces más de lo que pagamos. En igualdad de condiciones con Brasil. Y yo creo que eso no hay que olvidarlo, porque si no el discurso se vuelve político. Cuando se, ol se olvidan los hechos, se vuelve un discurso político y se hace un uso político. Pero siempre tenemos que ir, y es una cuestión que tenemos muy en claro ya en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad Politécnica, con los estudiantes y con los colegas, ¿no? De basarnos en hechos, no, no en cuestiones ideológicas o discursos políticos, sino más bien en hechos, ¿no? Ahora, eh, hablaba de que no se puede auditar, de que esta comisión que se crea ahora mediante nota reversal, ¿verdad? que pueda auditar simplemente los cinco años precedentes, es eh, así, ¿verdad? Eh, ¿Habrá alguna forma de auditar todos los años precedentes, profesor? Eh, ¿Será posible eso? ¿Es necesario para empezar? Yo creo que, por una cuestión histórica, y diríamos yo como investigador, claro que me interesaría, hacer por lo menos una, un estudio no De lo que fue esa deuda. ¿no? Vas por interés académico, no porque yo creo que por más que existan culpas en el pasado, ¿cómo vamos a hacer para que esas culpas sean pagadas? no Es decir, hay gente que falleció, empresas que desaparecieron, en fin, este, algunos administradores, ¿no? Eh, entonces, va a ser muy difícil que tengamos una, una, una consecuencia, diríamos así, de, de esos estudios. Pero desde el punto de vista académico, ciertamente sería interesante, ¿no? Para eso, tiene que haber un acuerdo de ambas partes, es decir, del, del gobierno de Brasil y de Paraguay, que digan, bueno, aquí están los archivos y si quieren hacer todos los estudios, ¿no? Es decir, una transparencia total de lo que, lo que se, se dio en Itaipú, comparar con costos de la época, ¿no? y considerar también cuestiones que son históricas de la, de, la historia de, la, de, la, de la historia de la economía mundial, porque tampoco hay que olvidar que en la década de 1980 Los in, las tasas de interés del sistema financiero internacional fluctuaron y se elevaron. ¿no? Es decir, el, el costo del dinero, que era hasta la década de 1970, era un costo bastante estable, 3 a 5%, pasaron en la década de 1980 a fluctuar y llegaron a 18% al año. En el sistema financiero internacional, si bien los préstamos que se dieron a, a, a la entidad IPUBI este, este, nacional fueron principalmente de Electrobras, pero Electrobras capturaba ese dinero en Brasil y también capturaba ese dinero en el Tesoro Brasileño capturaba ese dinero en el, en el sistema financiero internacional. Posteriormente hubo también algunos préstamos que se dieron de la entidad binacional con, un, un, con el capital internacional financiero, es decir, con algunos bancos privados, ¿no? eh, pero todas esas deudas ¿no? que se tuvieron se han pagado. ¿no? Yo creo que eso es muy importante y creo que también es importante que pensemos en el futuro si bien puede haber un interés académico en, en, en lo histórico, eh, el trabajo y el desafío que tenemos a futuro es demasiado importante. Entonces debemos ten, concentrar nuestras energías en pensar en lo que vamos a hacer en las condiciones tan favorables que tenemos de esa energía, tanto de Itaipú como de Yacereta, y de una Itaipú mucho más prolija que Yacereta, ¿no? porque... Muchas veces hablamos de Itaipú y colocamos la tinta en Itaipú y de manera muy conveniente dejamos que Yaceretá haga lo que quiera. Es decir, que los administradores de Yaceretá hagan lo que quieran. Es muy conveniente, ¿verdad? Es decir, dejar Yaceretá para, para mí y los míos, ¿no? <ríe> y entonces queda Itaipú una discusión pública, ¿no? Entonces, es muy importante que no olvidemos que tenemos dos centrales hidroeléctricas binacionales. Una con bastante prolijidad desde el punto de vista de manejo financiero, que es el caso de Itaipú, que si bien no es totalmente transparente, y eso es una queja que tenemos en la academia, y voy a recordar aquí que en agosto del año pasado, cuando estudiantes de ingeniería, de diversas carreras de ingeniería de la Facultad Politécnica, nos invitaron al profesor Fabián Cáceres y a mí a un debate sobre los beneficios que se habían obtenido de la negociación de la tarifa 2022. Solicitamos información, datos, datos, necesitamos datos, números, ¿no? a la itpu nacional sobre dónde están los beneficios que recibió Paraguay Itaipú no respondió, ocultó esos datos. Y usó, utilizó una chicanería, diríamos así, jurídica. En, el, jurídica en el momento de responder, cuando en realidad son recursos nuestros, no son recursos este, de, de, de, de Itaipú. Es decir, legalmente sí, pero finalmente eh, Itaipú es nuestra y de los brasileños. Porque es que en Brasil... La Itaipú, inclusive con el gobierno de Bolsonaro, que es un gobierno bastante polémico, inclusive con el gobierno de Bolsonaro, fue mucho más transparente con el pueblo brasileño, publicando todos los convenios que venían siendo firmados y los montos. ¿verdad? con las entidades de los gastos sociales, de, del dinero de los 220 millones de dólares de beneficios que fueron transferidos al sistema eléctrico brasileño para que el sistema eléctrico pague menos inclusive de lo que, paga, de lo que pagó Paraguay el año 2022. Todo eso es transparente del lado brasileño. ¿Por qué no puede ser transparente del lado paraguayo? ¿Por qué ocultar? Quien no debe, no teme se dice, ¿no? Entonces, quien tiene las cuentas claras no oculta información. Eitaipú, margen derecha, no Itaipú Binacional, margen derecha, y eso es, es, es culpable el gobierno paraguayo. Comenzando por el presidente de la República, que es el que representa al, al gobierno, el, el funcionario público al que nosotros le otorgamos la facultad de administrar el país. Él es el principal responsable. Le agradecemos a nuestros seguidores que nos están viendo en Facebook y que también están haciendo sus consultas, ¿verdad? Por ejemplo, Roberto Antonio Ortiz Palacio eh, pregunta ¿Qué es lo que más conviene a nuestro país en esta situación? ¿verdad? Imagino que estará preguntando tras cancelar la deuda. Eh, también Víctor Emilio Candia eh, consulta ¿Cuál sería la estrategia en el camino de negociación Viene una negociación importante que es el anexo C, ¿verdad? Eh, supongo que a eso se estará refiriendo, o si no, que nos aclare de vuelta eh, Víctor Emilio. Eh, también consultan si a partir de ahora podemos pensar en bajar el costo de la energía. Si puede volver a explicar eso, ¿verdad? Eh, si el profesor, hablaba ya usted profesor, de los beneficios a grandes rasgos, ¿verdad? Eh, Económicos y sociales que nos ofrece esta cancelación de deuda. Y, y le queríamos preguntar precisamente eh, para los consumidores de energía eléctrica en Paraguay. Para, lo, para, para usted, para mí, que pagamos nuestra factura de Andes, eh, ¿qué beneficios puede traernos? Bueno, como Jesús decía, o ¿no? como en la Biblia se dice, ¿no? tú lo has dicho, ¿no? Eh, de hecho, pagamos nosotros la factura de Andes. Entonces, esos 63.500 millones de dólares... Pagamos nosotros, finalmente, los consumidores de Ande y los consumidores de todo el Brasil, de las concesionarias, ¿no? Finalmente pagamos nosotros, ¿no? Entonces, tiene que haber un reconocimiento para quienes pagamos la cuenta, para los usuarios, tanto de Brasil como de Paraguay. Es lógico que se espere una rebaja. Es decir, si hicimos un esfuerzo, todos, para pagar 63.500 millones de dólares, y una deuda que en algunos casos es discutible, pero hicimos ese sacrificio todos, pagamos nuestras cuentas, nuestras facturas de Andes es lógico que haya una, un reconocimiento al, al usuario que pagó parte de la deuda, ¿no? Porque somos nosotros, ¿no? De otra parte la pagaron los brasileños, ¿no? La mayor parte, ¿no? Pero pagamos nosotros, ¿no? Nuestras cuentas, ¿no? Entonces es lógico. Ahora, ahí nuevamente no hay que hacer un uso político de la información, ¿verdad? Porque el hecho de que, por ejemplo, la tarifa baje 50%, no significa que se tiene que transferir ese número 50% a la tarifa de ANDE. ¿Por qué? Porque la ANDE, cuando nos brinda a nosotros el servicio, no tiene solamente la compra de energía de Taipú como costo. Ese costo puede ser 35%, 40%, pero el resto tiene que ver con la inversión en las redes de transmisión, con, con distribución, con las comercializaciones y con otros costos. Entonces, para tener una idea, si baja 50% la tarifa de Itaipú, eso podría significar máximo, maximorum, un 20% de rebaja en las tarifas para los usuarios finales. En principio, y digo máximo, maximorum, esto si la ANDE decide transferir ese beneficio de pagar menos su factura que tiene con Itaipu, transferir al usuario, ¿no? Ahora, hay que ver una situación ahí muy importante que es la situación financiera de ANDE. Porque a mí como usuario, sí me interesa pagar menos de, por poner la factura de ANDE, pero lo que más me interesa es tener el servicio de calidad. ¿De qué me sirve pagar, estoy pagando 550 guaraníes por kilovatio hora más o menos, ¿no? pero de qué me sirve pagar, por decirlo así, 400 guaraníes el kilovatio hora si el servicio va a ser malo, si no voy a tener ese servicio 24-7, es decir, las 24 horas de los 7 días de la semana, de todas las 52 semanas de un año. ¿De qué me sirve? Y a la industria menos. Entonces, a mí me interesa como usuario que la empresa eléctrica también sea sólida desde el punto de vista financiero y pueda realizar las inversiones necesarias para que el servicio que me llega a mí a, a usted y a todos los seguidores ¿verdad? Que, que son este, usuarios de Ande sea de excelencia entonces la Ande tiene que hacer sus cuentas ¿no? de esto voy a, a de esta renta vamos a decir por, por un gasto evitado por la reducción de la, de la factura, de esto, bueno, esto necesito para pagar mis cuentas, para ¿sí? pagar inversiones, y esto entonces puedo transferir al usuario. ¿sí? También se podría pensar que parte de lo, de lo que podría ser transferido al usuario en términos de, de, de tarifa pueda provenir de los gastos sociales. ¿no? Pero ahí estamos, estamos entrando en un campo, yo diría, fangoso, que hay que analizarlo bien, porque el hecho de que se transfiera ese dinero a, a, a una reducción tarifaria va a significar que vamos a dejar de invertir en otras áreas. Entonces habría que, de cierta manera, hacer una, un, un análisis de qué es lo que conviene más, ¿no? Y hablando de los gastos sociales, yo creo que esos gastos sociales tienen que ser totalmente transparentes, ¿no? En este momento ni siquiera sabemos cuáles fueron los gastos sociales del año 2022. No sabemos, no sabemos. ¿no? Aquí en Paraguay no sabemos, en Brasil saben, acá no, no. No sabemos. Entonces, realmente, este, esos gastos sociales, en principio, yo diría que sean transferidos. ¿no? Al, al, y En esto, muchos colegas también piensan lo mismo, tendrían que ser transferidos para... El, para el gasto público paraguayo hacia el presupuesto general de gastos y que manej, lo manejemos aquí internamente, ¿no? para que tengamos mayor control en principio, ¿no? Claro, claro. Ahora, a partir de ahora profesor, ya nos habló que depende de la ANDE en parte, ese análisis técnico financiero, ¿verdad? para que paguemos menos nuestra cuenta de luz eh, A partir de ahora podemos decir que ¿Paraguay va a recibir más dinero, más, más regalías de la Binacional o, o eso no tiene nada que ver, profesor? En este momento no tiene nada, nada que ver. Si vamos a recibir los mismos valores, ¿no? los mismos valores. ¿no? Eh, y, y si continuamos con la misma estrategia aplicada en el año 2022, que aplicó el gobierno paraguayo, ¿no? de aceptar una reducción de tarifa sin ningún beneficio adicional si continuamos con esa estrategia la que se aplicó hasta ahora Paraguay no va a tener ningún otro beneficio adicional a no ser la reducción de la cuenta este de la factura de ANDE ¿verdad? Eh, lo cual también es reducción de la factura de Electrobras o NB Park y una reducción mucho mayor que la factura de ANDE porque contrata mayor potencia ¿no? entonces este eh, si seguimos la misma estrategia y si no hacemos nada, si no negociamos, ¿sí? entonces Paraguay no va a recibir ningún beneficio adicional. Los royalties van a ser los mismos en valor unitario. Va a variar de acuerdo a la producción. Cuando se produce más energía, entonces se va a tener más dinero. Pero el, el valor, vamos a decir, unitario de los royalties, ¿no? Y de la cesión de energía, finalmente continuarían, continuarían los mismos, ¿no? Si seguimos la misma estrategia, es la estrategia que se siguió hasta ahora, porque el, el, el, la pre-revisión del anexo C se dio eh, se, En el año 2022 tuvimos una reducción de tarifa, pues ya pagamos una parte de la deuda, o sea, ya teníamos una reducción del componente financiero de la estructura de costos del servicio de electricidad. ¿no? Solamente que la estrategia fue no pedir nada a cambio, bajar la tarifa, pero no pedir nada a cambio. Si continuamos con esa estrategia, Paraguay no va a recibir ningún otro beneficio, por lo menos financiero adicional. Si sí, del punto de vista de energía y las cuestiones que ya hemos conversado sobre la ANDI y su factura con Itaipu. Claro. Hay quienes, por ejemplo, profesor, sostienen que, que lo más conveniente es que baje la tarifa, siempre y cuando, poniendo una condición, ¿verdad? siempre y cuando esté garantizado que Brasil no ponga atrás para que Paraguay exporte la parte de la energía que no consumimos a precio de mercado y a terceros países. Eso es posible. Pero... Sí, es posible, pero a ver, yo creo que la tarifa de Itaipú ¿verdad? tendría que bajar, y es bueno que baje. Pero hay que diferenciar lo que es la tarifa de Itaipú del precio de la energía paraguaya que nosotros le estamos vendiendo, entre comillas, cediendo a Brasil. Que además de la tarifa tiene un plus que se llama cesión de energía. Entonces, a mí lo que me gustaría es que esa tarifa de puse sea baja, pero que la cesión de energía sea mayor. Es decir, que ese precio de la energía a Brasil, el precio de nuestra energía excedente que le cedemos a Brasil, sea mayor. Y sí, por pues eso nos interesa, porque ese plus es adicional que recibimos como sesión de energía, lo recibimos solamente nosotros de Brasil. ¿no? Es plata que entra a nuestro bolsillo. ¿sí? La tarifa es una plata que sale también de nuestro bolsillo. La tarifa de Itaipú sale también de nuestro bolsillo. ¿no? Claro, pagamos todos los costos. ¿no? En el momento que estamos pagando la factura de Andes, estamos pagando parte de esa tarifa de, de Itaipú. ¿no? Mientras que la sesión de energía es algo que nos sale de nuestro bolsillo, entra en nuestro bolsillo. Es platita fresca. Entonces, la tarifa de ITPU tendría que ser más baja. Al ser más baja, tendríamos esos beneficios que pueden ser transferidos de acuerdo a lo que la ANDE decida y cuánto al usuario. La industria tendría una energía más barata. Habría condiciones inclusive más favorables en ese sentido para atraer industrias, nuevas industrias. Es decir, tendríamos una, una, una ventaja porque, como preguntaba el, el colega aquí, Roberto, creo, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es que nosotros consumamos esa energía eléctrica en Paraguay, en el transporte eléctrico. Es más conveniente que consumamos esa energía en nuestra industria. Es más, es, es, es más importante que consumamos esa energía en nuestros servicios, en nuestras casas. En todo caso. Eso es lo que más nos conviene. ¿sí? No hay, eh, la venta a Brasil es una cuestión transitoria. Eh, a lo que se está dando pero va a terminar tiene fecha de, de vencimiento es decir, dentro de 10 años posiblemente ya no tengamos tanta energía y tal vez ni siquiera tengamos energía para sí, sí. para este exportar vamos a tener posiblemente necesidad de, de, de tener mayor generación y eso tenemos que pensar por eso es que es importante ¿verdad? tener este beneficios financieros adicionales de la negociación que vamos a hacer porque parte de esos beneficios adicionales, que se llame se llama utilidad, resarcimiento, royalties, ¿no? sesión inclusive, ¿no? parte de esos beneficios financieros tienen que ir al sector eléctrico. No solamente para que nuestro servicio de, eh, sea de excelencia desde el punto de vista de transmisión, distribución, sino también para pensar en generación futura de energía eléctrica ¿no? con otras fuentes alternativas de energía. no. Pues en este momento tenemos todo depositado, los huevos, en una sola canasta, que es un sistema hidroeléctrico de una misma cuenca, que si tiene sequías, como hubo en los últimos tres años, nuestras tres centrales este, eh, hidroeléctricas ¿verdad? están en riesgo, no, se ponen en riesgo. no. Mientras que si tenemos otras fuentes alternativas, como solar, ¿no? que sería yo creo que la, la primera op opción, eólica tal vez, pero es un recurso que está muy alejado, ¿no? el, el recurso principal está en el, en el noroeste del Chaco paraguayo, y traer esa energía hasta acá va a salir caro, ¿no? Entonces, en principio sería solar, porque la, la, la energía solar está distribuida de manera un poco más homogénea que la, el recurso eólico, ¿no? Entonces, debemos invertir también en nueva generación este hidroeléctrica, ¿no? Pero lo que más nos conviene es acá. Ahora, con relación al, a, al discurso de vender la energía en el mercado brasileño u otros países, ¿no? Hay que ver, ese otros países quién? Bolivia, no tenemos ninguna conexión, ¿no? Con Argentina, bueno, veamos el caso de Yacileta, pues ya tenemos antecedentes con Argentina, con la zona Yacileta, ¿no? Veamos en ese caso, ¿no? Tenemos también el, el caso de EMSA, creo, ¿no? Ander le vende directamente a la empresa de emisiones. Hay, hay que ver entonces ese caso, es decir, que, que es bastante favorable. Si se podría, tal vez, a través, a través de, esa, de ese tipo de negociación, tener mayores beneficios, ¿no? Pero habría que negociar eso con, con Brasil, porque en el, el tratado, por más que haya abogados que dicen que sí, yo entiendo al menos que no nos permitiría, en principio, eh, vender esa energía a terceros países, ¿no? Ahora, el gran mercado es Brasil gran mercado, tenemos conexión, tenemos una conexión con el sistema eléctrico brasileño a través de, no de Itaipú tenemos esa conexión a través de Furnas, que Furnas tiene una estación conversora que no pertenece a Itaipú, pertenece a la empresa brasileña Furnas, ¿no? que está en Foz de Iguazú, que es la conversora ¿no? la estación conversora, y a través de esa estación conversora podemos este, vender en, energía en el mercado brasileño, pero el mercado brasileño es un mercado bien complejo y variable y en reales. Nosotros no podemos ir al mercado brasileño como un agente privilegiado, porque no existe, según la ley brasileña, un tratamiento discriminatorio a un agente en el mercado brasileño. Si vamos al mercado brasileño de energía, tenemos que ir como un agente cualquiera, y vamos a tener que vender nuestra energía en reales, y someternos a las reglas del mercado eléctrico brasileño. Para que tengas una, una idea, en este momento Brasil está pagando por la energía paraguaya excedente que es cedida a Brasil del orden de 50 dólares el megavatio hora. Claro que de eso 40 corresponden a, a la tarifa de Itaipú y 10 dólares más o menos a, a la compensación por cesión de energía. Si fuéramos en este momento a vender energía en el mercado electrobrasileño brasileño, ahí tenemos algunas opciones. Tenemos el mercado regulado ¿no? con y tendríamos que competir en ese caso con energía existente. La energía existente está con contrato del orden de entre 20 a 25 dólares el megavatio hora en este momento. La mitad de lo que nos está pagando Brasil en este momento, en dólares. ¿no? Pero nos pagan en reales. ¿no? Y sería un mercado difícil de entrar también, ¿no? Porque. Eh, el otro mercado que tenemos, es decir, el otro ambiente de mercado que tenemos de contratos es el de contratación con usuarios libres, es decir, con consumidor libre, que le dicen. no Es un mercado que está creciendo, pero el año pasado estaba a 35 dólares el megavatio hora, este año está entre 25 y 30 dólares el megavatio hora. Y está el famoso mercado de oportunidad, el mercado spot, ese mercado en tiempo real, que tiene ya un precio... Que se llama precio de liquidación de diferencias, que es un precio, precio que varía durante el día, durante la semana, ¿no? tiene correcciones. ¿verdad? Ese precio está hoy día del orden de 15 dólares el megavatio hora. Puede llegar a valer 100, 200 dólares el megavatio hora, pero ojo, los 100, 150, 200 dólares el megavatio hora en ese mercado de, de spot que se llama, ¿verdad? es un precio que se da cuando no hay agua y no hay lluvias, generalmente en las estaciones secas, es decir, sería más o menos invierno, el final de, de, del, del, del otoño y el, del invierno, y por momentos, no, es decir, y nosotros no tenemos la posibilidad de guardar toda esa energía para venderla solamente en ese momento, a no ser que, que convirtamos esa energía a hidrógeno, esperemos entonces el momento que está la energía más cara y vendamos convertamos otra vez el hidrógeno a energía eléctrica y vendamos en ese momento a, a, a, a, en ese mercado pero las condiciones son muy especiales es algo ¿no? un poco ideal lo que estoy diciendo ¿verdad? pero al convertir el hidrógeno y después energía eléctrica hay una pérdida fantástica de, de, de, de energía allí que dudo que compense ¿no? dudo que compense ¿no? entonces entonces eh, yo creo que si vamos a ir lo, lo que más conviene en el sentido de negociar, por ejemplo, con Brasil, yo creo que lo que más nos conviene es negociar con el gobierno. Es decir, tener un contrato de gobierno a gobierno. Es decir, entre, parte, entre las altas partes. no Y una, una tarifa en dólares, en todo caso, es esta compensación. O, o una tarifa especial, si queremos nosotros, por ejemplo, comprar toda nuestra energía y venderla a Brasil, y bueno, le podemos entonces definir una tarifa en dólares, pero Habría que ver con quién, es decir, hay gente que dice, no, pero podemos vender acá en Paraguay. Muy bien, es brasileño, entonces decir, muy bien, ¿y cómo hacemos para tener esa energía en Brasil? Porque a mí no me sirve energía en Paraguay. Vamos a tener que pasar por una estación con conversora, y ahí vamos a tener que pagar una, seguramente alguna, alguna tasa, ¿no? Y utilizar todo el sistema brasileño, ¿no? Es decir, eh, no es, una, no es una, eh, una posibilidad tan sencilla así como la gente dice, ¿no? Mi recomendación sería: si vamos a negociar con Brasil, no vamos a utilizar esa energía acá, ese excedente, que tengamos un contrato por un contrato país, país-país, en dólares, en condiciones bien definidas, ¿no? Y una tarifa que puede ser 50. Si, si hoy día Brasil está pagando 50, nuestra energía, podemos mantener ese precio para, para el futuro. Y va a ser muy conveniente para nosotros mantener el 50 muy conveniente, ¿no? Esa energía excedente, 50 o, o más, ¿no? No es el precio de mercado, es más que el precio de mercado. Entonces, mucho ojo con ese tema del precio de mercado, porque esa, esa categoría precio de mercado en Brasil no existe, son varios mercados y es muy cambiante. ¿no? A nosotros nos conviene tener un buen precio en realidad, pues decía sí, precio justo, desde luego, ¿no? en el, el acta de Azul, nos decía precio de mercado, precio justo, ¿no? justo para nosotros sería un buen precio, ¿no? <ríe> Yo creo, ¿no? Y si es mejor que el precio de, de algún mercado brasileño eléctrico, entonces es mejor para nosotros. ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que tener un contrato más bien país a país. Y en todo caso, si queremos ingresar al mercado eléctrico brasileño, que lo hagamos mediante una alianza estratégica con un comercializador brasileño. Y ahí hay un comercializador brasileño que tiene mucha experiencia, que es uno de los principales comercializadores, que se llama Copel, que está aquí del otro lado, en el estado de Paraná, en la empresa eléctrica del estado de Paraná. Empresa con la que tenemos relaciones históricas desde la época de Acaraú, no Entonces, yo diría, hagamos un contrato de ese excedente que vamos a tener mientras no usemos la energía acá, país, país, y en todo caso veamos parte de esos excedentes comercializar conjuntamente con, con una eh, empresa comercializadora brasileña, Opel PEL comercializadora, ¿no? por, ejemplo, por ejemplo, en ese mercado eléctrico brasileño, para ver eh, las cosas, hay que, hay que probarlas, para ver cómo funciona. Porque si uno coloca todos los huevos en esa canasta, vamos a decir así, ¿no? del mercado eléctrico brasileño, y después los precios bajan, hay mucha lluvia. ¿eh? Cuando hay mucha lluvia, los precios bajan. Y no somos adivinos, por más que existan todos los supercomputadores hoy día, uno no puede prever lo que va a pasar de, a, de, aquí a cinco, de, de ahora a cinco años adelante en meteorología. Entonces, no sabemos si va a haber mucha agua en el, a futuro. Tuvimos tres años secos. Esos años secos se pueden repetir estadísticamente cada 20 años. Pero no sabemos to, to, con los impactos que tenemos del cambio climático, esos periodos, ¿verdad?, pueden ser modificados y la duración de los, de, de los este, fenómenos climáticos, como el caso de la sequía que tuvimos, se pueden prolongar. Antes la sequía era de un año, ahora bueno, fueron tres años secos. ¿no? Es decir, eh, es muy complicado meterse en esa, en esa negociación y decir que comercializando en el mercado eléctrico brasileño vamos a ganar más. ¿Podemos ganar más? Sí podemos, pero también podemos perder. Entonces hay que probar, yo diría, probar parte de esa energía que tenemos excedente, podemos hacerlo a través no ande solita allá en, en, en, como agente de mercado, porque, eh, eh, mire, nos vamos a ir allí a un, a, un, a un mercado que en el ambiente, por ejemplo, del consumidor libre, hay pirañas, nos van a devorar, ellos tienen más experiencia que nosotros, nosotros vamos, vamos a ser novatos en ese mercado hemos estado rodeados de, de, de, de, de abogados, de ingenieros y que tienen experiencia de, de más de 20 años en comercialización ¿no? ciertamente nos van a devorar y los impuestos también pues los impuestos en Brasil la presión tributaria en Brasil es del 39% para, para cualquier contribuyente brasileño y una empresa brasileña va a estar sometida o sea un agente que comercialice en el mercado eléctrico brasileño, como agente reconocido, va a estar sometido a, a ese tratamiento impositivo ¿no? y todas las reglas que existen laborales, etcétera, que son mucho más rígidas que en Paraguay, como cualquier otro agente. A no ser que el gobierno brasileño firme con el gobierno paraguayo condiciones especiales, pero va a ser muy difícil, no creo, ¿no? Que, que dé, por ejemplo, a, a Paraguay la posibilidad de comercializar en, en Brasil como un agente especial no creo. ¿no? Ahora, eh, ya nos ya decía, profesor, que, que lo más conveniente, en caso que se pueda consumir toda esa energía aquí en nuestro país, ¿verdad? Eh, ya sea electromovilidad, cambiando a poco la matriz energética. Eh, la ANDE, a propósito, la Administración Nacional de Electricidad, está construyendo una nueva subestación ¿verdad? y una línea de transmisión de 500 caballitos de Iguazú. Eh, con lo que Paraguay retiraría el 100% de la energía que le corresponde en Itaipú eh, esa obra va a servir va a ser útil yo creo que también es un icono histórico no, en el sentido que por lo menos esa energía si va, habrá capacidad de traer hasta allí ¿no? eh, la, eh, no, nuestra energía ¿no? eh, la, la totalidad de nuestra energía ¿no? ahora el otro, el otro tema es consumir esa energía ¿no? Eh, con esas obras solamente no podemos consumir en todo el territorio nacional. Es decir, se va a poder traer, se va a poder abastecer hasta ese punto. ¿no? Pero después otra cosa es consumir. Por diversas razones, no solamente es una cuestión de red, es cuestión de tener capacidad de poder consumir. Uno no incrementa el, el, el consumo de energía eléctrica del día a la noche o por la voluntad, a no ser que tenga un contenedor de criptomonedas, ¿no? un contiene escondido ¿verdad? allí conectado a la, a, la, a la red, ahí sí se puede dar una, eh, ahora una discusión que sí, eso es conveniente o no para, para el país ¿no? eh, de hecho eh, dependiendo de, de los valores a, a los que lleguen los contratos, puede ser conveniente para la ANDE, en todo caso, ¿no? vender esa energía que lo, la, la estaría vendiendo con un factor de carga muy elevado y puede, ser, puede inclusive ser conveniente para la Andy, pero eso la Andy tendría que responder. ¿no? Y, y finalmente, profesor, al menos de parte mía, ¿qué, ¿qué desafíos vienen ahora para Paraguay tras la cancelación de la deuda de Itaipú? Eh, sabemos que desde agosto, obligatoriamente al menos, tiene que empezar a revisarse el anexo C, que todavía no tenemos tarifa definida en 2023. No tenemos. ¿no? Y, bueno, ¿qué desafíos, qué, qué retos se le presentan a Paraguay? Y yo creo que tener, en primer lugar, solían dos, dos desafíos grandes, ¿no? El de tener una política industrial y una política de transporte, es una política de los sectores económicos, sectores consumidores de energía, eh, coherente con esa disponibilidad de energía más barata que va a ser, sin duda, ¿no? A, a futuro, de tener una, una política industrial, por ejemplo, apoyar eh, el tema del hidrógeno verde, eh, apoyar estas grandes empresas que se están instalando, ¿no? Tenemos Paracel, Omega Green, es decir, tenemos grandes empresas que van a producir, bueno, en el caso pulpa de celulosa, pero eh, fíjese, el caso de pulpa de celulosa es muy interesante porque se puede generar alrededor de, de, de Paracel, en el norte de, de, de Paraguay, un clúster, es decir, un conjunto de empresas que fabriquen, por ejemplo, papel higiénico. O Ser un gran exportador de papel higiénico, eh, cartones para embalaje, ¿no? O sea, y todas esas empresas, eso no lo va a hacer para hacer, pero pueden venir industrias a instalarse para fabricar papel higiénico para gran parte de, de, de la región, diría así, cartones para embalaje, en fin. Eh, se puede formar todo un clúster de, de, de industrias alrededor de estas, de, de estas grandes em empresas que se están instalando en el país y tenemos las condiciones y tenemos energía para eso, ¿no? y energía que va a ser barata. Entonces, yo diría, hay un desafío industrial eh, que debe buscar siempre eh, generar mano de obra. Es decir, no solamente consumir energía. Consumir energía, pero generando mano de obra. ¿no? Entonces hay que ver, está el desafío del hidrógeno verde, Está el desafío de un clúster, diríamos así, de, de industrias que pueden instalarse alrededor este, de, de las industrias de pulpa de celulosa. Están las industrias que van a producir biocombustibles. ¿no? Eh, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno verde se puede convertir a metanol verde. ¿no? Es decir, también puede haber una industria in, un, un, un complejo industrial con base en el hidrógeno. Es decir, eh, hay todo un desafío de consumir esa energía en los sectores Industriales, segmentos industriales y también en el transporte, como ya dije. ¿verdad? Y por otro lado, tener estrategias bien definidas de negociación con Brasil y tener personas capacitadas, no solamente, sino con experiencia para negociar con Brasil. Tenemos gente con una larga experiencia, hay que escuchar a la gente. Por más que uno esté de acuerdo desde este, el punto de vista político, lo que piensa, la otra persona puede tener una experiencia que puede ser muy valiosa para esa negociación a futuro. Entonces, escuchar a, a, los, a los expertos que durante tantos años estuvieron en negociación con Brasil, tener negociadores íntegros, diría, íntegros, patriotas, ¿no? O sea, que no persigan solamente sueldos y honorarios muy elevados, sino que piensen en que están negociando algo que va a servir para sus hijos, sus nietos, bisnietos, ¿no? Para que haya un patriotismo también en, en eso. ¿no? Entonces, además entonces, de tener estrategias bien claras para la negociación, tener negociadores con experiencia, con patriotismo, ¿verdad? y este, en esa negociación yo les diría algo muy sencillo, tarifa baja para la ANDE, tarifa baja, pero precio elevado, de nuestra energía para Brasil. Eso es lo que nos conviene. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a los seguidores por estar con nosotros. ¿verdad? Eh, fue una cita más de diálogo última hora, 50 años. Eh, seguimos recibiendo consultas ¿verdad? de nuestros usuarios y vamos a trasladarla al profesor que con se va mucho gusto. despidiendo ¿verdad? Y, y también que, que nos deje un poco una reflexión o algo que haya quedado ¿verdad? Eh, allí en el tintero. Eh. Andrés Olmedo, por ejemplo, de Fernando de la Mora, pregunta: ¿Por qué el Estado no incentiva el uso de vehículos eléctricos, incluyendo motos y bicicletas? ¿Por qué no aplicar un subsidio para la compra o algún incentivo? Y Roberto Sosa eh, consulta: ¿Qué pasa si en un punto Paraguay y Brasil no se ponen de acuerdo, ya que ambos países tienen el mismo derecho? ¿Quién define el tema? ¿O qué institución? Bueno, comienzo respondiendo a esa última pregunta, ¿no? Si no llegamos a ningún acuerdo, ¿queda el anexo C tal cual como está? Es decir, es muy conveniente para Brasil. ¿Eh? En ese sentido, eh, si no hay un acuerdo, queda, eh, se establece el status quo, ¿no? Desde el punto de vista de, legal, ¿verdad? Y vale lo que, lo que está valiendo en este momento, ¿no? Es decir, no hay ninguna el TIPU no va a dejar de funcionar, no va a dejar de operar, ¿no? Es decir, va a operar, pero las condiciones van a ser bastante favorables para Brasil si es que no hay un acuerdo. Tenemos que perseguir un acuerdo, ¿no? Y eso no es sentarse a pelear, no es sentarse a hablar con este socio. A un acuerdo tenemos que llegar, ¿no? Eso creo que es muy, muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Y la otra pregunta que sí, venía sobre es... sobre la electromovilidad, ¿por qué no hay incentivo? ¿Por qué? Y, ¿Por qué? mire... Eh, nosotros en la Facultad Politécnica trabajamos en la Política Energética 2040 y una de las metas de corto plazo que habíamos establecido en esa Política Energética que fue aprobada por decreto en el año 2016, ¿no? eh, esa política establecía que los las instituciones públicas tuviesen metas para, para comprar vehículos eléctricos en la renovación de sus flotas. No se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? No sabemos. Es decir, no hubo allí una, una obligación para las instituciones públicas, ¿verdad? A pesar que el decreto decía que era de cumplimiento obligatorio para instituciones públicas, no se cumplió. no bueno, había un organismo que hiciera el seguimiento de, de esa política energética con mano dura. Había, sí, instituciones pero no con mano dura, ¿no? Eso hay que, hay que seguir, esta nueva política hay que buscar cómo seguir, más cuando hay algo bastante conveniente, ¿no? Y la electromovilidad este, tiene una, vamos a decir, un, una barrera, ¿no? Que son los intereses económicos que hay alrededor de los combustibles. Mucha gente gana mucho dinero en el sector de combustibles, esa importación de combustibles, ¿no? Y la, esa, esa comercialización, ¿no? Son grupos económicos muy fuertes, ¿no? que no sé si pudieron influir en estas decisiones, no puedo decir eso porque no hay pruebas, pero lo único que puedo decir es que existen intereses de grupos económicos muy fuertes en que el sector de combustibles importados se mantenga. Y que no haya un crecimiento rápido también de, eh, del sector de movilidad eléctrica. ¿no? Ahora, si hicieron algo estos grupos económicos o no, ya no me consta. Ya. Profesor, eh, muchísimas gracias. Estuvimos con el profesor doctor Victorio Auxilia Dávalos y quien les habla, Adrián Cáceres. Gracias por habernos acompañado una vez más en Diálogos Última Hora 50 años. Y los esperamos la próxima semana. Gracias, profesor Brodenes. Con mucho gusto. Cuando quiera.